Iñaki, Raquel y Pachi ya lo han conseguido. El entorno rural les ha ofrecido un mundo de posibilidades para hacer realidad su proyecto profesional y de vida. También para llevarlo a cabo de una forma sostenible, innovadora y viable. Emprende tu sueño, pueblos llenos de futuro. Plan Reactivar Navarra. Nafarro A suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarro a co gobernua.